No, me he equivocado, ¿eh? No. Teníamos que haber girado por la anterior, Maja. Nos hemos perdido. No sé dónde estamos. Calculando, ruta. En 500 metros, gire a la derecha. Gire a la derecha.